Bueno, pues sin más preámbulos entonces vamos a pasar al segundo punto del orden del día que es escuchar la disertación de nuestro compañero Manuel González Arzuelo que no cesa de encontrar nuevos datos sobre la catástrofe del Machichaco y quiere ofrecernos pues sus nuevas aportaciones al asunto. Bueno, pues buenas tardes a todos. En principio, parece ser que lo que más llamó la atención es el título Cabo Machicha con tinta carmesí eh, Bueno, una de las cosas que llama la atención de, de seguir este episodio histórico de pues, Es precisamente la cantidad de, de documentación que hay Cantidad de artículos, eh, prensa eh, local, nacional, incluso internacional Revistas eh, especializadas, en fin, la verdad es que eh, se hicieron ríos de tinta, eh, ríos de tinta negra. Pero en realidad todo tiene por detrás un trasfondo muy sentimental, muy de personas. Y está escrita en realidad con sangre. Por eso es el título, en tinta carmesí del rojo, del rojo de la sangre. A ver si soy capaz de mandar... A ver. Eh, dentro de las cosas que ya van llamando la atención, eh, quiero poner de nuevo en valor a Rafael González de Chagaray, que con, esta, con este episodio, con este artículo, con este libro, lo que hizo fue empezar a plantar las, los puntos sobre las IES eh, y des, intentar desmitificar mucho de lo, de lo que andaba por ahí como, como dado por, por cierto e incluso en el, el año pasado cuando estuvimos con el 125 aniversario de, de esta explosión pues estuvimos comprobando cómo el desconocimiento mayoritario de, de nuestros vecinos es, es apabullante, o sea, hay un, una confusión total en cuanto a, en cuanto a todo. Eh, posteriormente a este libro aparecieron con el Alféretera del Centenario varias publicaciones, entre las que también estuvo José Luis Casado Soto. Y luego aquí quiero poner también en valor uno de los, de los libros fabulosos que más me ha llamado la atención, que pertenece a la Luis Har, eh, que es imprescindible tener, imprescindible. Y luego la aportación que también nos ha hecho el Blanco, también aquí presente, que merece también a la Fundación Real Machichaco, del que nos ha cedido ahí unos ejemplares del último eh, aniversario para repartir, y luego también de la, del anterior, del 125. Que además de la maqueta de este barco, lo más llamativo es el diorama, que ahora mismo está visible en el Museo Marítimo, en el que podemos ver en dos niveles, pues más o menos la realidad de lo que ocurrió en aquella, en aquella explosión. Bueno, del barco vamos a ver prácticamente poco o nada, solamente dos. La, un recorte que he hecho de esta que es de proa, según lo, según lo vemos, y estamos viendo un muelle abarrotado de gente, barcas en el costado del babor y barca también en el costado de estribor. Hay algunas cosas que se ven y hay algunas cosas que no se ven, pero lo interesante es saber que toda esta gente al final eh, dejó de existir igual que todos estos. Hay una de las cosas que también llama la atención cuando se revisa toda la, la documentación que hay, sobre todo lo que se publica, eh, es la metodología que los propios periodistas van generando. Aquí hay, en, supuestamente, en, esa, en esos aljibes, en esos barcos, una conversación imposible entre los supuestos fallecidos, porque de ellos, desafortunadamente, no se salvó ninguno. Esto está publicado en un un librillo, Horrores y Lágrimas, José Estrañi, y es una aportación de, de Topcira. Eh, bueno, pues aparte de la significación que puede hacer el autor, si es significativo lo que pudo mmm, producir, que es sobre todo diversas proyecciones. Luego volveremos sobre ella más adelante. Lo que sí está claro es que produjo de inmediato, tanto en la población como, como en familiares, o destrozó auténticamente la vida social de, de la ciudad. No había eh, familia en Santander que prácticamente no hubiera perdido o sufrido en sus propias carnes la, la destrucción de este, de este episodio. La, los grabados de, de Pedrero, la verdad es que son están cargados de mucha potencia, la, la, la imagen de la derecha que pertenece a la circunstanciada y la imagen de la izquierda que pertenece al segundo, al segundo aniversario, la publicación ya en el Cantábrico de, de José Extrañi, están cargados de, de, de tensión, sobre todo la de la izquierda, y la de la izquierda es precisamente en donde nos vamos a centrar, viudas, niños, huérfanos, víctimas. La calle Calderón de la Barca, esto es, como, como estáis viendo, pertenece a, a, la, a, la, a cuando se retiró la estación de Bilbao, pero sin embargo por detrás estamos viendo los, la línea de edificios que se rehacen después del Machichaco. Justamente la he traído porque se reconstruyen tal y cual eran antes del episodio. O sea, lo que estamos viendo es exactamente como eran antes de la explosión. Y quedó esto. Esta es, de nuevo, una escenificación de un grabado francés, pero bueno, recoge, la verdad es que elementos que sí están, como por ejemplo, a ver si soy capaz, el Hotel Continental, en esta, por aquí estaría hacia adelante la Estación de Solares, el barco lo tendríamos por aquí, la tienda Asilo, los almacenes de madera y de, de pardo, en fin, todo lo que realmente había en la, en la zona, incluso hasta esta pequeña arboleda. No sé si hay aquí alguien de la familia Echegaray. No. Eh, esta es una foto inédita en Santander. Pertenece a la colección de la familia Rafael González Echegaray y estamos viendo la fachada del de Colegio de las Terciarias en la zona sur, la que da a la bahía. Eh, estábamos acostumbrados a ver la de la parte norte, la que da Calderón de la Barca. Esta es la de la calle Castilla. Eh, en esta zona tendríamos en la esquina de la Audiencia, y, y por tanto estaríamos por la izquierda en la calle Rodríguez esto sí que lo conocemos pero aquí hay que destacar eh, dos cosas, por un lado este grupo de personas que son soldados la escalera que se usa para desmontar todos estos lienzos de, que ya están en estado ruinoso, inestables y luego por aquí detrás el antiguo edificio del ¿Cómo se llama? Del asilo de la Caridad. Bueno, no, sé, no, no me no acuerdo si es el asilo. Estaba junto al hospital de San Rafael. La casa de la Caridad, perdón. casa de Caridad, sí, Y por tanto, un poquito... Ah, he un poquito más a la derecha, en torno a esta zona, estaría la Rampa Soteleza. Esta zona eh, también la conocemos. Sería nuestro actual calle Méndez Núñez. Y aquí ahora vendría la calle Isabel II. En aquel momento se llamaba Barce Bodega. Pero sobre todo estamos viendo... A, un grupo de soldados que pertenecen probablemente al regimiento de ingenieros y ahora podemos reconocer estos mismos arcos porque son exactamente igual que los que hay, o sea, los que había en la época. Estos mismos son los que se reconstruyen. Cuando se van revisando las cosas te vas dando cuenta de... ¿Por qué van apareciendo cosas? Eh, una de las primeras menciones que se hace es el regimiento de, de, de infantería, el regimiento de la guarnición de Santander, que es el Burgos 36, y a, empezamos a buscar mirando atrás y no aparece, y no aparece y resulta que era el bailén 24. ¿Y qué pasa con el bailén 24? ¿Por qué se va? Pues resulta que en, una, en la fiesta de Santiago de 1892 hay un altercado en la zona del Verdoso, en esta... Por esta zona se habían puesto casetas eh, de las ferias y parece ser que los ánimos se recalentaron una de ellas y un grupo de soldados se enfrentó con un grupo de paisanos Alguien, algún militar, sacó el sable, golpeó en la cabeza a un paisano y salieron a botellazos, pedradas y demás En el regreso hacia la zona del acuartelamiento provisional donde, estaba, eh, donde está situado actualmente el Ramón Pelayo eh, el sargento de guardia ordenó abrir fuego contra la gente que venía persiguiendo a los, a los soldados que venían con piedras el caso es que a cuenta de esto hay tres muertos, siete heridos hay 14 disparos de fusil y también heridos por arma corta reglamentaria un lafeux este intenso intento de descontento popular eh, casi llega a culminar en algo más grave eh, y es una de las primeras veces en las que vemos a José Extrañi eh, en un artículo demoledor que se llama Así se mata a la gente, que lo describe en la prensa local y nacional y además eh, habla también de su hijo, eh, el médico. Luego lo veremos, lo veremos. Bueno, pues ya sabemos por qué se llevan al Bailén 24 y ya en agosto esta será la zona Teníamos la, nuestra actual Plaza de Toros, que sigue estando ahí desde 1890, el viejo matadero, la zona del Verdoso, la fuente. De, ahí va, mucho muy para atrás. La fuente de Alceda y esto sería el Ramón Pelayo. Y hago mención de este pequeño espacio que ocupa actualmente la residencia de, de Mayores, porque aquí, como ves, el 47 es viveros y asilo de la caridad. Este, esto se habilita como hospital. Eh, ...por la explosión, y esta zona la dirigió el doctor Diego Madrazo. Aquí tenemos a Galdós y a Estrañi, ambos son personas muy importantes en este episodio. En principio, a Estrañi ya hemos visto la proyección personal que tuvo con respecto al Machichaco... ...durante toda su vida y que proyectó incluso a sus descendientes en el Cantábrico, y en el caso de Galdós porque ya nos dijo también este Madariaga que de haber estado aquí, porque ya se había marchado a Madrid, pues hubiera perecido probablemente, porque sería de los primeros que estaría en, en, en la línea de, de visión. Bueno, el primero que vamos a poder poner en valor también es Ramiro de Bruna. Ramiro de Bruna García Suelto, en aquel momento era Teniente Coronel de Ingenieros, está construyendo el cuartel de María Cristina y precisamente es de los que se salva porque está es día de labor y está pues haciendo las cosas que se deben trabajar El, este es uno de los que actúa fundamental, pues, su actuación es fundamental tanto que en uno de los informes nos describe Ramiro de Bruna, Santander de no, eh, 12 de noviembre nos describe las zonas donde, ha ocurrido las, donde han ocurrido las cosas y nos describe las zonas donde realmente se ha actuado sin ningún tipo de duda el cuartel de María Cristina, que lógicamente esta es una foto muchísimo más moderna es del siglo XX, pero también es importante porque en 1899 se habilita como hospital para, para los repatriados de la guerra de Cuba los primeros que actúan son los chiquillos de la lancha Dorotea, que son todos estos 12, 13, 11 años, y sacan del agua 22 personas Los siguientes que llegan de inmediato es Feliciano Gete con su grupo de, ya del, del Regimiento de Infantería Burgos 36 y esto, eh, lo dejo para que lo leáis Lo dice todo, multitud de cadáveres y trozos humanos, pedazos de plancha. de todo en fin Lo que realmente ocurrió, que es esto este es el, se supone que es el muelle, bueno, está ahí el barco, o sea que la, aunque sea un grabado de un editor francés, eh, sí que recoge la, la, la, la realidad del, del lugar. Y están recogiendo una especie de parihuelas pues restos humanos que hay por todos lados. Eh, se lo llevan en esas camillas por las diversas calles eh, también destrozadas de la ciudad, camino del hospital, y nos encontramos con esto. Esto es lo que realmente. Eh, van acumulando cuerpos destrozados, cuerpos mutilados, restos que son informes. Eh, la ciencia ofrense probablemente no estaría muy desarrollada, pero luego saben contar. Un cuerpo tiene una cabeza, dos, dos brazos y dos piernas, pito, gorrito. Y lo que sobra, pues ya, ya volverá. Hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando lo veamos más adelante. Bueno, vuelvo a lo de San Rafael. Eh, aquí, Enrique Méndez Pelayo en otro relato que no tiene nada que ver con el que hemos conocido de una persona... Memorias de uno aquí en los Efectivamente, gracias gracias por la abordación. Nos, nos dice que en el hospital había un vizcaíno que llamaban el tío Pepe, que, era, que tenía 84 años y era el hortelano del, de, de ahí del hospital, tenía una huerta que estaba, se cerró todas las noches, y que además esa zona estaba custodiada por un mastín. Y además nos dice que había un pozo, que en la zona es donde estuvo tranquilizando el animal, que también había una monja que se llama Sor María, y además que nos dice que tanto los pasillos como todo ese huerto estaba lleno de cadáveres y de restos. En fin, la verdad es que algo estaba todo sobre, sobrepasado, sobredimensionado, pero lo que sí está la crudeza de la realidad. En ese hospital también trabajó el hijo de Estrañi, el Domingo. El regimiento Burgos 36, cuando llega a Santander, procedente de Logroño, eh, lo primero que hace es intentarse ganarse las simpatías perdidas por la ciudadanía de Santander y la parte del regimiento que es la que actúa es la banda de música, la mandan por todos sitios. A todos los concursos que había de, de música por Santander y, el, y, y, y, la, y, y parte de Cantabria, allí iban ellos. La verdad es que fue el embajador real. Pues esos también, esos de música, de la banda música, también les tocó coger cosas. Dentro de ellos, el coronel Pedro sansamá eh, falleció en, en esta explosión porque era de, del, del grupo de dirigentes que estaba festejando la, la acción de Vargas del 3 de noviembre de 1833 y este, este regimiento pues también tuvo sus sus heridos dentro de la ya dentro de los trabajos de, de extinción de extinción y de, de demolición eh, este es el retrato que conocemos de, de Pedro Sanz Está en la circunstanciada, bueno, pero los datos que son es que estaba casado con Carmen Torrecilla y que tenía una hija de 18 años. Este hombre pereció porque un cacho de hierro le atravesó la cabeza. Eh, Pedro Domenge, bueno, pues estaba casado, o sea, además de esta imagen que es la que conocemos de la circunstanciada, tenía por detrás a alguien que era Consuelo Campos Greta y que tenía una niña de 3 años además de la brillante historia militar que tenía, seis condecoraciones, estuvo con el presidente Castro Méndez Núñez, la de campaña del Callao, en fin, era una persona relevante, pero sobre todo, con su propia vida detrás. Este hombre cimiano, pues lo mismo, tenemos en Hernán Cortés, era viudo, tenía cinco hijos ya mayores de edad, y bueno, desde los 18 años ya era marino, y estaba vinculado a la navidad de Antonio López, en sus en su evolución como naviera. Eh, Villabaitia, uno de los prácticos que también perece, eh, que estaba en una de las lanchas que hemos visto en la fotografía inicial, pues estaba casado con Juana de rentería, vivía en la calle Rua Mayor y tenía estos tres chiquillos, de 12, 9 y 6 años. El concejal... Tomás Ortiz estaba casado con Belén y tenía estos tres chavales de dos, de seis, dos y un año. El que afortunadamente pasó del anonimato a tener un mínimo de vinculación y me ha gustado traerlo es Antonio Rodríguez Vicí. De este no sabía nadie ni la Guardia Civil que existía. El caso es que este hombre estaba por lo visto eh, solo, tirado en San Rafael, en uno de esos montones de cuerpos y cuando el ministro Gamazo y el coronel eh, Palacios, perdón, general Palacios vienen a Santander, cuando van a visitar todas las zonas, ven que ahí hay un guardia y a este, pues lógicamente me no imagino que se le abrirían las carnes y de estar solo, pues apareció en primera página un, una esquela en la que, por lo menos, figuraba su nombre. Eh, la fotografía es una colaboración del Archivo General de la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Urbana, la policía local de aquel momento, pues también tuvo sus víctimas. El Marcelino Roma y Pumarino no falleció en el momento, sino que falleció posteriormente en su domicilio por complicaciones de las heridas, pero tenía chiquillos, estaba casado, vivía en tal sitio y de entre los heridos, que no eh, no puedo poner todo porque si no me, me voy a, a cinco horas, destaco a Julián Blancosa porque este hombre pese a estar herido estuvo acompañando, eh, la, el, digamos, en los viajes de, de transporte de heridos hasta el hospital. Esto lo descubrimos el 125 aniversario en Bomberos. <coughs> eh, fue... Uno de los motivos por los que se ha hecho el, el museo allí en, en el Parque de Bomberos Municipales. Y aquí pongo los 10 y los 5 que hay, porque son los que figuran. Pero tanto este como los generales, el problema es que son eh, unos recuentos de Aves Corpus. O sea, existe el cuerpo, existe eh, finado. No existe el cuerpo, está desaparecido, no se le apunta. En este caso he logrado saber quién era este hombre y, y a, a, digamos como que habría en este caso un once, una onceava víctima que se, llama, se llamaba Valentín Sánchez. Dentro de este grupo pues tenemos a Baleano, que tenía una chiquilla de 18 años sin impedida. Agapito, que fallece en el hospital de San Rafael, es el único que hay certificado de función. Y luego, este hombre, resulta que estaba fuera de servicio y cuando va por allí, porque era una cosa de importancia y además era un, un, un dinero extra asegurado, pues debió ir con la niña, Constanza, de 16 años, que la cogió también la explosión y la dejó en el hotel. Está marcada como herida en la explosión. Bueno. Como veis, todos tienen su, propio, su propia historia personal. Y esto lo apunto porque lo veremos en más de una ocasión. José Sánchez, que es otra de las víctimas que tenemos antes, no aparece en ningún listado con pagos. Luego veremos por qué. En el caso del vapor machichaco, los fallecidos, en principio de 17, Facundo Lenin, no aparece en los listados, de los que luego hablaremos. Esto sí, y aquí tenemos incluso, si es soltero, cómo se llama la madre justo arana, eh, tata. bueno, vamos temiendo y no aparece, no aparece, no aparece, no aparece. Aquí tenemos un gallego, ya empezamos por los gallegos. Y los vascos, por supuesto, aquí en Uribe. En el Vizcaya, pues volvemos a lo mismo, Linogaray, no aparece, no aparece. Otro gallego, otro gallego, otro gallego. Gente muy joven, 26, los hay incluso alguno más, más, más joven. Dentro del Alfonso XIII, como veis, hay 32 falle fallecidos, y lógicamente pues no puedo poner todos, pero nos quedamos con que Jaureguizar tiene 13, 10, 7, 5, y luego falta aquí una, una edad. Pero bueno, ya tenemos la, por lo menos la identidad de su familia, de su núcleo familiar. Y así todos ellos. Incluso el médico con su hermana, que eran, estaban en Cádiz. La verdad es que podríamos estarnos así tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Bien, a las ayudas externas. Esta es una de las fotografías que apareció el... Podemos traer el año pasado como algo en, nuevo en Santander, que eran los bomberos de San Sebastián condecorados por el eh, alcalde Fernando Lavín Casalís en diciembre del, de ese mismo año. Bueno, las primeras que llegan son en un tren... Cerca de las 12, son 40 personas de Torlavega, 23 de Carandía, 33 de Renedo, 3 de Bioño, 22 de Molledo y la zona de Santa Cruz, Bárcena de Pia de Conchas 6 personas. Me ha fallado aquí una pequeña aportación que quería haberos traído también de un historiador de la zona del Valle de Iguña, pero parece ser que no, ha, no se ha podido conseguir. Y 17 de Reynosa. En este convoy vinieron Luis Torres y sobre todo Luis Bustamante Quevedo, que es el hermano de Joaquín Bustamante, y eh, Edu, eh, Ignacio Fernández, que es hermano de Eduardo. Eduardo Fernández de Nestrosa es el, marqués, el, perdón, el duque de Santo Mauro. O sea que como veis tiene una vinculación con la historia reciente también de Santander. Esta fotografía la conocemos, es la de Fermín Sojo el caballero de la derecha tan embarbado es Francisco Erias Caldermaten. ambos pertenecen al arma de ingenieros esto ya posiblemente no lo conozcáis, sigue siendo Fermín Sojo y Lomba y sus condecoraciones de su carrera militar han sido facilitados gracias a la generosidad de la familia González de Chagaray en aquel momento Sojo y Lomba era Teniente de Ingenieros y esto es parte de un legado que de momento queda un poco restringido su acceso que son las memorias manuscritas de Sojo y Lomba. En el capítulo 12 como veis se refiere a la explosión del Machichaco y desgraciadamente faltan unas cuantas páginas, quizás las más sabrosas pero bueno, por lo menos está esto aquí espero que en el futuro eh, se pueda madurar un proyecto en el que toda esta colección de manuscritos pudiera pasar a ser digitalizada sin que la familia perdiera la, la titularidad, la propiedad, incluso la posesión del documento original y esto pudiera dar la luz porque de aquí hay material, para aburrir, ¿eh? pero intenso. Bien, de la Guardia Civil vinieron de personas en el, uno de los primeros convoyes. Como veis, vienen en el tren de, de Castilla. El Regimiento zapados de Logroño, con Francisco Cabermate, en el que hemos visto tan barbudo, y el Teniente Fermín Sojo que se tenía que haber ido a Melilla, pero le mandan de nuevo de regreso a Santander. Había ido, había ido el día anterior a, a Logroño. Eh, enlaza en venta de baños y vienen para acá. Según llegan a Bo, ya ven gran cantidad de cristales rotos. Vencemos entonces la intensidad de la explosión. Ha roto las de las de Bo, que no está precisamente en las inmediaciones. ¿Cómo debe quedar la cristalera de, de la estación de, del norte? Pues también destrozadita. De hecho, las descripciones es de que estaban reventadas todas las puertas no había armazón en pie. O sea que el ministro Gamazo y el coronel... Eh, uy, dale con el coronel, estoy degradando. Y el general Palacios se tuvieron que manchar bastante sus mocasines para llegar a la zona sinistrada. El caso es que cuando se da por finalizar la extensión es el día 11 y además regresarán de nuevo para la voladura controlada de los restos del buque. Y aquí hay uno de los episodios más bonitos que he podido ver del relato de Soho que es precisamente esa voladura, porque nos dice que para meter los cartuchos, los torpedos, como los llaman en aquel momento, los meten en botas de vino. Van cogiendo por toda la ciudad todas las botas que tienen a su alcance y van cargándolos con, me parece que son 5 kilos de dinamita, y las meten con pez para aislarlas. La bota de vino, si sí, sí, está claro, si no pierde vino hacia afuera, pues tampoco deja pasar el agua para adentro. Así que con eso se lo garantizaban. Pues recogieron todas las botas de vino. Ya sabemos cómo se hicieron la, las voladuras controladas. Eh, del Ayuntamiento de San Sebastián, que es la fotografía que hemos eh, visto antes, eh, viendo entonces bomberos, llegan a la primera mañana del día 5 en el Mechelín. Eh, gracias a... Ramón que también aportó esta, esta fotografía del Mechelen que lo encontró, vamos, <risa> genial eh, una de las cosas que me, ha, me resulta muy grata es que prácticamente la totalidad de, de toda la, todos los grupos que estoy nombrando todos están identificados excepto los, los guardias lo que son los guardias que les ponen como número o, o incluso los soldados que los llaman clase de tropa pero el resto está totalmente identificado eh, de Vizcaya vienen en el Vapor Bilbao 73 obreros de la Diputación. Del Ayuntamiento hay un grupo de monjas que son las Sirvas de Jesús que marcharon directas a colaborar en, como enfermeras en el Hospital de San Rafael. De estas se desconoce el, la fecha de salida. Está claro que llegaron cuando, cuando fue la explosión con esos otros barcos pero no, no está claro cuándo salen. Pero vienen dos farmacéuticos, 15 médicos, un practicante y el equipo que dejan el hospital, luego haremos alguna fotografía. Y bueno, pues como el doctor Pelayo les dijo que a qué venís aquí, que ya está todo pescado vendido, se dejaron el material y se fueron de regreso a Bilbao. Sin embargo, se quedaron los de los bomberos y nos dan incluso hasta una aportación de cómo estuvieron trabajando. Llegan primero a la muelle de la monja y luego... Eh, van a la zona siniestrada y trabaja el propio buque, trabaja en las labores de extinción. Eh, el regreso lo hacen el día 8, cuando ya la, la bomba suya, su bomba principal, no está, ya no es necesaria. Eh, precisamente es una de las que marcan las diferencias y por eso la asignan a las zonas de mayor intensidad de, de, del siniestro. Eh, en, caso de, en el caso de Bilbao llegan a esta hora. Eh, y ya conocemos el, el episodio aquel que tuvieron de retención porque bueno, como venían de un puerto sucio, como se llama el puerto con. lo así, el puerto con cólera. Pues el puerto sucio no quedaba claro y al final por las gestiones de la vinca salís eh, se pudo hacer que desembarcaran y empezaran a trabajar de inmediato. Esto es la bomba de, de Bilbao. Aquí vemos a un bomberito y aquí vemos. A una de las bombas transversales mandadas por cuatro más cuatro hombres. Posiblemente estos serían los del regimiento eh, Burgos 36, que eran, la, digamos, la mano de obra. Los, los técnicos eran el regimiento de ingenieros y la mano de obra para todo era el Burgos 36. Corcho Hijos colabora preparando esa bomba de vapor eh, una sastrería rehace los pantalones y, en fin, el material, porque se, se les rompe, se les engancha, se les quema. Se quedan en la pensión, en el hotel de Francisca Gómez, que ya sabemos que es el, el primer edificio del Banco Santander, el actual Banco Santander, y también tienen su relación de heridos. Estos son el listado de, de los obreros que vienen de la Diputación de Bilbao. En un principio les, les acercan en ferrocarril, pero no llegamos hasta Santander en ferrocarril, o sea que vinieron en barco. Este es la, el listado del material que se queda en Santander. Y aquí viene la relación de los nombres de los médicos, o sea, del personal sanitario que viene de, de Bilbao. Bien, material que tenemos aquí en casa. Son un montón de libros y son... Ingentes la cantidad de datos que podemos encontrar aquí. Y hay uno al que no me he querido enfrentar todavía, que es el de, el de las reclamaciones económicas, que eso es, es para perderse. Dentro de esto distinguimos uno que es el de, el de víctimas y otro que es el de huérfanos. El de víctimas está dividido por, por distintos, es una tabla, pero. La sorpresa que me llevo cuando reviso todo esto es que no es un libro de víctimas y un libro de huérfanos, sino son dos libros de contabilidad. En el millón y poco que se sacó, millón mil en principio, más luego diversas aportaciones que vinieron a posteriori de cuando se cerraron estas fechas, de, de dineros, de las suscripciones, de recogidas y demás... Eh, que se fueron repartiendo muy meticulosamente incluso casa por casa la primera aportación incluso de 100 pesetillas que hay por, por aquí eh, hay unas segundas hasta llegar a un montante general eh, total perdón, en el que era la indemnización lo que correspondiera era para niños a partir de hasta 15 años el caso es que los que entraban aquí figuran aquí. O sea, no es, a, no es de aquí y luego a parar sino al revés. O sea, digamos, es una justificación de gasto, por eso digo que es un libro de contabilidad. Pero este es esto, en estos distritos, lo que tenemos al final es esta relación. Entre los ocho distritos en los que está repartido todo, tendríamos 326 víctimas fallecidas, 698 heridos, 1.000 víctimas en el caso de los huérfanos, exactamente lo mismo. Viene aquí la, la dotación: este sería 1200, 1250, 1200. Hay otros que son de, de, de 1100, dependiendo de si era hijo de viudo o de viuda. No tenía el mismo valor. El caso es que tenemos, pues, esto: 419 huérfanos. Sin embargo, las víctimas, el número de víctimas, difiere bastante entre fuentes. Por un lado, las que hemos comprobado, que como digo, es un libro de contabilidad. En el caso de la circunstanciada, que digamos que sería la primera de las fuentes a las que acudir, pues tenemos que marca 261 víctimas mortales, pero vemos que hay referencias duplicadas o confundidas, que se refieren a la misma persona. Y sí menciona desaparecidos. Hay un número de desaparecidos. Eh, en la atalaya, al año siguiente, hay 313 nombres, pero algunos están duplicados, otros están confundidos, refiriéndose a la misma persona. En el heraldo de Santander <coughs> aparecen 185 nombres y hay registros que se refieren a la misma persona. Por cierto, de este... esto es una fotocopia, me ha sido imposible localizar la fuente original. Y nos encontramos ante el padre Llevaneras, Capuchino, que vino a Santander para hacerse cargo... Bueno, se hacen cargo de los, de los huérfanos eh, varias asociaciones. Primero los salesianos de Santander, que recién llegados, se hacen cargo de un grupo de ellos, eh, reciben del obispado 10.000 pesetillas para hacerse cargo pues, de gastos, de formación y demás. Y el padre Llevaneras, cuando llega a Santander, eh, se quiere hacer cargo, pero lo que pretende es acoger una parte eh, elitista, una parte que, que sea de buena familia que quiera proyectarse en el futuro bueno pues eh, una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que consigue porque este es el listado de los chavalillos que los vamos a poner aquí y aquí y aquí el caso es que se lleva 28 chavales y Vamos a, a quedarnos con esto. Y son tan necesitados, o sea, es que se le cae el alma a los pies, que se lleva además otro grupo que en principio no era el grupo inicialmente asignado. Por cierto, no conozco muy bien el latín y he intentado eh, sacar lo que hay en el sello. el sello voy a ponerlo anteriormente. Este sello de aquí. Pero este sello, la transcripción de lo que pone es esto. La cruz es la separación entre letra y, entre palabra y palabra. Así que el, el padre Llevaneras se la liaron parda. Estos chavales se fueron al convento de Monteano, aquí, cerca de Santoño. Antonio. Y el padre Llevaneras, como digo, que se los lleva a Monteano, eh, también facilita otro grupo que es que ya eran pobres de solemnidad. que son estos que están aquí. Más del grupo de edad que en principio le correspondería. Pero es que además nos lleva un grupo de chiquillas que salen ya de Santander y no regresan. Que son estas cinco. Y destaco a la hermana del obispo Sánchez de Castro. Como vemos he procurado también eh, saber de dónde viene esa, esa familia. Bueno, hemos hablado de unos de otros, ahora de los que se quedan aquí. Eh, estamos hablando de los heridos. En el Hotel de Curación del Sardinero es uno de los que se habilitan como hospital de sanación, de, incluso de, de intervenciones quirúrgicas. O sea, la verdad es que es, actuaba como hospital perfectamente. Y este se refiere al de calzadas altas, eh, <coughs> recuerdo de nuevo que la gestión la hizo el doctor Diego eh, Enrique Diego Madrazo perdón, y funcionó más allá de las expectativas porque las eh, instalaciones no daban mucho de sí, como hemos visto, simplemente por superficie no pueden albergar nada interesante y sin embargo sí que lo hizo. Y luego el hospital de San Rafael lo que quedó allí. En total sale... 123 heridos pero de nuevo es otro pequeño libro de contabilidad eh, algunos de los nombres que figuran aquí fallecen incluso hay otros que, que no figuran como fallecidos pero sí lo están y volvemos de nuevo antes hemos tocado un desaparecido ahora vamos al desaparecido más conocido por lo menos es el, el que más me ha llamado la atención que es el adio del río el adio del río Debía ser una persona bastante importante en la sociedad porque chaleco gris, pantalón azul, botas amarillas, o sea, llamativo iba el hombre, corbata azul, redán blanco y un anillo con cuatro brillantes. Este anuncio salió en la prensa local hasta mediados de mes, o sea, en primera página. O sea, que. Eh, sí, efectivamente, había que pagarlo, y, pero sobre todo la insistencia. El caso es que fue, estuvo desaparecido y en el panteón del Nazasoro aparece aquí el lado del río, cuyo cuerpo no aparece. La verdad es que aquí no están todos los que son en este panteón. Aquí tenemos eh, uno de los que aparece en... en lo diré... En, con el ferrocarril que es Morán, Diego Morán volvemos a lo de antes vamos a empezar a, a cazar algunos mitos hemos visto antes este grabado este grabado vemos un ancla esta es la forma del ancla pero para verlo bien deberíamos irnos a su hermano gemelo que sería el cabo mayor y estamos viendo que ese ancla no es esta y tampoco es esta o sea que las anclas del machichaco no son esas que están expuestas, que es otra parte del mito popular que esas son las, las del machichaco y ya por último, cosas ya de bombero es la primera vez en 125 años, 126 ya que se hace una, un ensayo de laboratorio acerca de todos los mitos que fue el origen del incendio inicial que se dijo que una garrafa de ácido sulfúrico había eh, se había roto, ya había iniciado la, la, pues eso, la combustión espontánea y todo esto. Pues parece ser que no es posible, se han hecho ensayos, bueno, lo voy a ir resumiendo, lo tengo resumido al final. Está hecho en esniace, en comprobándolo todo. Sí que hay un aumento de temperatura, sí que hay una degradación, hay una carbonización, pero.. Hay una cosa que está clara, el cartón para poder arder a temperatura y presión ambiente necesita una mínima temperatura, si no, no arde. El cotón, o algodón o un tejido, una, una prenda de algodón de, de, de la que pudiera ser, hemos intentado replicar materiales de época, pues necesita al menos 400 grados para iniciar esa combustión. En el, cacho, en el caso de un trapo de algodón que pudiera estar sucio, pues más o menos lo mismo y una madera. En este caso de pino porosa, también madera de la que pudiera haber alguna caja, en fin, materiales de época, estaríamos hablando de unos 325 grados como autoinición. Bien, pues la máxima temperatura alcanzada en esa reacción exotérmica son 130 grados. Luego, si no es posible que, con, como conclusión, no se ofrecen en métodos de temperatura como para superar las temperaturas de No es posible que haya sido. Además, <coughs> nos ha también nos ha apuntado que el buque, eh, por diseño, está preparado para que se viertan por los invernales cualquier derrame hacia la mar, hacia el agua. O sea, que no es posible que hubieran caído hacia el interior. Pero aún en el hipotético caso que hubiera perforado cualquier cosa, bueno, este, este en el laboratorio y no ha sido posible luego en cualquier sitio donde aparezca una referencia al ácido como origen del incendio pues deberíamos empezar a corregirlo e ir retirándolo y sobre todo divulgándolo para que no perdure el error bueno pues el objetivo de todo esto era recuperar todos estos detalles para que no se pierdan como lágrimas la lluvia. muchas gracias A veces, escuchada esta intervención, eh, abrimos como siempre el, un turno para preguntas, comentarios. Yo quería preguntar. Sí. Eh, entonces, al final, más o menos, las víctimas, tal ¿Los ¿Mortales? Pues, todavía si no, tanto? no. Efectivamente. Es que me parece muy atrevido poder dar aquí alguna cifra exacta. No, en son... tanto... Sí, pero es que no es posible Porque hemos visto que en las fuentes hay diferencias Pero sobre todo que es... son listados de aves corpus O sea, existe cuerpo, existe nombre Entonces está en la relación Es en lo que me tengo que basar En los datos fiables Porque si me voy a la literatura Que pueda ser de prensa y demás Hay ahí demasiada confusión Porque la verdad es que es, es confusa Muy confusa no, no, no me atrevo a decir una cifra exacta porque podemos, se ve enviado Tantas veces ha dicho que si 500, 500 y pico, 600, claro. pero luego dice que si 200 y pico... Por, por eso estoy trayendo, digamos, las cifras. O sea, si volvemos atrás y revisamos al menos lo del libro de contabilidad, ya tenemos una cifra exacta. Exacta, porque es que sale el número. Y con ello, pues a partir de ahí podemos empezar a sumar todos esos que están fallecidos que habría que seguir trabajando, o sea, no, no trabajando, sino que ya está hecho, sino traerlo aquí, para no estar en ningún listado. Bueno, pues ese ya sé que estaba, por ejemplo, de tripulante del Alfonso XIII o del Vizcaya, pero no aparece, pero ha sido víctima. Luego habría que engrosarlo como un número más, y así sucesivamente. Y no solamente eso, porque además antes en Petit Comité habíamos comentado lo que veíamos, ¿no? Antes hemos visto la, la imagen de la calle Calderón de la Barca. Bueno, pues revisando todos estos listados aparecen muchas direcciones, muchos nombres de calles, Río La Pila, eh, Rua Mayor, Magallanes, pero lo interesante también es lo que no aparece, y no aparece Calderón de la Barca, no aparece Méndez Núñez, o sea, aparece, digamos, es como si toda esa zona se hubiera volatilizado, sus, mora, sus moradores, y no es posible, luego eh, eh, tiene que pero ser. Que no. <risa> Tiene que ser que, que, que no están incorporados en los libros, por los motivos que sean, pero está claro que hayan perecido porque estaban asomados a, a los balcones y les recibieron de inmediato la metralla. Y los que estaban solteros o estaban en tránsito por el puerto de Santander simplemente pues no están ni en un lado ni en otro. O sea que el, el número el global, yo no me atrevo a decirlo... Yeah. Por los ya motivos ya es, expuestos. Los 8, más, perdón, más perdón, un, ¿eh? 575 es lo que se calcula como más probable, sumando cadáveres y, y desaparecidos. Desaparecido. Claro, pero eso como probable. pero <risa> Luego también suman los 15 muertos de la Segunda Expoción. Sí, sí, esto, esto no, se está refiriendo claro, se está claro, a hecho con, este hecho por concreto. Por eso nos acercamos a la redonda cifra de 600, pero andará muy tarde. Sí, sí. Sí, pero por eso son suposiciones, yo creo, parece ser que el, una cifra ni tan siquiera oficiosa me atrevería a... Para es muy difícil, porque luego la mayor parte de los muertos, la mitad, o poco más, murieron en el acto, pero luego hubo gente que fueron muriendo a día sí, después, tres días día día día sí. después... Sí, están incorporados aquí Bueno, no... Sí. Claro, sí, pero es que no están contados, están contados incluso aquí hasta eh, hasta la víctima más joven sí. que fue de ocho días es, es otro detalle que bueno un poco parece escabrosa pero fue ocho días hubo gente que perdió en el momento padre hijo sí. mm, el matrimonio eh, mujer hijo o sea fue un descalabro impresionante sí, sí, pero sí, sí. para arrancarse las vestiduras sí, pero alguna compañía de seguros tendría un un tío que muere como consecuencia como secuela seis meses después, porque la medicina tampoco es que fuera mágica. Aunque voy a quedar des descojonado y a cortar la vida. No es que se muriera a la semana. Sí, posiblemente. De países, posiblemente. Una computación que no se tenía, bien, a la, es efectivamente. Las, las fechas que vienen aquí descritas en los listados, eh, yo entiendo que se han elaborado en varias fechas, sobre todo el de víctimas. Porque en el momento en el que dan la fecha de nacimiento de los descendientes, empiezas a echar baratas y no da para ni para enero, ni para febrero, ni para marzo. O sea, ha sido un libro que se ha ido. Eh, Desarrollando, ha ido creciendo a lo largo de varios meses Posiblemente durante todo 1894 Una gran parte de 1894 Pero claro, el que por consecuencia de las heridas Que también da para mucho, todo eso de los heridos del hospital Va a dar para tres conferencias eh, En fin, hay lesiones fuertes Sensiblemente intensas y extensas es un trabajo magnífico de investigación. Creo que te queda mucho porque en este caso la cereza. Sí. Dos. Uh -huh. Me sale la caja. Menos. Así que claro, te queda trabajo para tiempo de dedicación que te dejo ir. Bueno, cuando me jubile puedo trabajar entonces. Pero ¿El, el tipo sí. de estrategia sabe si existe un PDF? Porque he estado buscando el nuevo... ¿De, eh, ¿de el original sobre los llantos y lutos me parece... Eh, no, horrores y lágrimas. ¿Es el que tenemos aquí? ¿Sí? sí, ¿Pero el PDF no? No, tenemos original. Originales. Sí, sí, originales. Las... sí, el PDF sí, es... Bueno, yo, el documento que tengo yo es una colaboración que eh, torcida. Y, y bueno, pues yo creo que sería ponerse si acaso en contacto con él y ver si se puede hacer PDF para poder descargar y comprar. La verdad es que es muy, muy adecuado tenerlo. ¿Son muchas páginas? No. No, es una, es, de, casi todos son y los páginas sí. de ilustración. Y luego es una página donde está la poesía de, de ah, esa es la interesa, la Sí, sí, esa la trajimos. La, la, sí, la trajimos está. en la conferencia que se hizo de Estrañi en el Ateneo, se, se, se puso esa esa poesía. Sí, más bueno, y eso tampoco es difícil hacer un PDF. Tenemos ahí un original, se va escaneando Sí, una... Lo de Estrañi es una página. Por solo. cierto, con respecto a ese artículo, cuando se estuvo publicitando sobre todo desde Valladolid, eh, se daba como que era una aportación de extrañi, pero se le estaba conociendo como la, la parte jocosa, la de las pacotillas, entonces todo el mundo se esperaba un artículo en, ese, en esa línea, y cuando vieron lo que era, pues se dieron cuenta de que, de que no, de que ni parecido. Y el artículo y el artículo anterior que he comentado, de Así se mata a la gente, de 1892, eh, tampoco se le parece a la extrañi jocoso sí, claro. sí, sí, sí. Que se le, por el que se le tenía en toda España. Hay bastantes cosas de extrañe, ¿eh? por ejemplo, cuando cuando fue la galerna de 1879, en comillas, y ya tenía una poesía muy muy dramática, vamos, claro, claro, es que había cosas que no eran como Mother Brook. Y la que dedica a la familia, claro, dolor, claro. A la muerte de la familia, claro. Padres, madres, etc. A veces sí que llamar la atención noticias que y te imaginas, yo me acuerdo cuando estaba haciendo lo del pintor de Donato Avendaño y de repente leo en un en una listado del año 1894 eh, gente que puede pasar, damnificados del machichaco, que pueden pasar a recoger la, la compensación y tal. Y veo Donato Avendaño, digo. Si vivía en Madrid, qué damnificación iba a tener. Resulta que por lo visto, luego me enteré por otra noticia del periódico, en esas fechas estaba aquí y había montado temporalmente un estudio en la calle Méndez Núñez Es que ese, libro, ese libro que ha aludido, <ríe> que es ¿Eh? el de Daños, que es que me da miedo, me da miedo tocarlo, porque uff, uh -huh. puede ser eso. Claro. <ríe> pues por ahí iba yo. Eh, eh, cuando consultes eso. Cuando consultes las, las bonificaciones o las ayudas que se dieron, eso me interesa a mí mucho. Pues nada, si eso lo hacemos juntos. Padres, ¿no? <ríe> yo, te digo, yo te traigo el PDF y lo, lo transcribes tú. <ríe> eh, era variable. La indemnización por víctima. Y, no, no, pero quiero decir, estaba, estaba cuantificada. O sea, un, un frío. Excepto personas que fueran remarcadas de importancia social, tenían una, por ejemplo, eh, Jaureguiza, 4.000. Sí. Y otro tenía 1.200. Pues había un desfase entre 4.000 y 1.200. Pero bueno, había eso fue los, los menos. También es cierto que la, esta gente que recibió las 4.000 pesetas eran los que se habían quedado... Sí. De inmediato, ya habían estado aportando algo para solucionar el problema inicial. El resto fue pues, las víctimas colaterales que estaban allí de... de... Sí, dígame usted, a don ver, Pedro. Eh, eh, oficialmente, eh, las 4.000 pesetas solamente se lo dan a, a Manuel Somoza, que era el gobernador civil. Se lo dan a eh, Cimiano, que era el inspector de la Compañía mm -hmm. de la Atlántica. Se lo dan a Francisco Jarreguiza, que era el capitán. Se lo dan a X, pero gente que estaba de autoridades y que fallecieron. Sí, sí, sí. Que sí, fallecieron, pero sí. que hay muchos que se lo dan, el cuerpo no aparece. Porque en Japón no aparece, eh, muchos sí, más que son no lo a, a, a los dos Entonces se lo dan, pues eso, al, comandante, al primer comandante de marina, al segundo comandante de marina, se lo dan, digamos, a los altos cargos. Pero luego, oficialmente, dan, depende si estás casado, depende si tienes hijos a tu cargo, y... Uh -huh. y de a los heridos oficialmente les dan 3 pesetas por día de hospital. Sí, está, está marcado días, en el. Día digo, día. Viene el número de días que están hospitalizados sí. y una valoración. Vale, que son, les digo, los días multiplicados por 3, que son 3 pesetas por día. Sí, pero hay otros que curiosamente vienen muchos días iguales, o sea, 90 días, 90 días, 90 días, 90 días, no 91, 94, 93, 87 que sería lo normal en un hospital a lo uso, a la misma lecilla, pues uno puede tener una hospitalización de tres días y otro de siete sí, sí, y otro de veinticuatro. Por, por eso te digo que al final cobran 90 días ¿También? por 3, 270 pesetas. Por eso, por eso digo que todos estos libros que hemos estado repasando muy resumidamente, porque como veis hay, hay para aburrir de material aquí para, para enterrarnos, eh, es un libro de contabilidad, o sea, se trata de ajustar la cantidad asignada sí. Es plenamente moderno eso. Decir que lo de la... En el siglo XVI hablaban de personas de calidad. Sí. Es que actualmente en Estados Unidos te indemnizan en función del grupo cesante, porque eso es otro concepto. Hombre, no es exactamente el grupo cesante, pero el concepto global es el mismo. Es cuando vale, yo ahora estoy, acabo de hacer un trabajo del Queen Mary, consiguieron que la cuna le pagara a los náufragos de un crucero que se ve un y para indemnizar. Vieron, licenciados, gente con bachiller, gente con no sé qué, FP, oye, estamos hablando de 1949 por ahí, o sea, que es, ¿sabes dónde hay un tema para investigar y que todavía no lo ha contado nadie? A ver, a ver. Eh, en algún sitio tiene que estar el expediente original que hizo la comandancia. El de aquí se quemó, se quemó, pero se quemó porque lo quemó el comandante, se eh, de eh, lo quemaron, quemaron porque quemaron todos los archivos. Pero en algún sitio tiene que estar el original, el expediente, la autoridad de Marina era la que tenía entonces el, el, la, la, la, autoridad, era la autoridad judicial para juzgar estas cosas. Pues tiene que haber declaraciones de los, de los supervivientes, de primerísima mano, que se tiene que haber elevado en algún momento a Madrid. Y en Madrid lo tienen que haber archivado en algún sitio. Seguramente en el mismo bueno, no Pues he estado revisando archivos militares, a, he consultado hasta el, el, el intermedio de, de Ferrón, no parece que es. Y, y no hay nada, sí, nada, de sí, nada. Hay otra vía que yo no encontré de churro en lo tengo de la de santo. En 1900, el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva. Pues, Esa yo, sí, yo está. sentencia está. está por la de posto, por la de la de la quiero pero la sentencia del Supremo de cuatro folios tiene detrás un expediente, bueno, la de Dios, tirando de ese hilo, a lo mejor hay por ahí un expediente en el Supremo, así de cosas Pues correcto. es posible, es posible. Yo lo que he tenido acceso posiblemente, es. Posiblemente haya incorporado, si yo hubiera sido el que hubiera hecho eso, habría incorporado el expediente original de Marina. Y a lo mejor hay un expediente de Marina pegado a un expediente del Supremo. En algún bueno, de... pues si hemos tardado 125 años en llegar hasta aquí, es yeah. posible que los próximos 125 años alguien lo recoja y, y lo saque adelante. Lo que sí he tenido acceso es al, a un informe que realizó el, el juez instructor militar de Santander, que es eh, Díaz Aroca, Ricardo de Azaroca, y, y la verdad es que no dice mucho, recoge un poco mmm, el sentir general, lo que ocurrió más o menos por declaraciones de todos los militares que sí que hicieron informe. Y otra de las cosas que llamó la atención, a ver si vosotros podéis hacer algo en ese sentido, es intentar evitar el comercio que hay de documentación por Internet, o sea, ah, el del, pero es que quieres buscas cualquier cosa y se vende, se vende y resulta que pones bueno, diputación provincial, el regimiento de no sé qué y se habla en relación pues relacionado con el machichaco, relacionado con, con cantidad de, de episodios y, y están vendiéndose pues, al mejor postor. Y le ponen marcas al agua a cosas que no son buenas. Sí, bueno, lo de siempre. pero Bueno, pues eso, quería tocarlo. ¿Alguna cosa más? Esos documentos extracción un distracción no? ¿Cuáles? Los de. Estos documentos oficiales, de archivos históricos. Bien, eh, eh, también ¿sí? uh, depende del, de quién los compre. Por ejemplo, estos que hemos traído de Feliciano Jete, de no ser por Eduardo Blanchard, descendiente por cierto de Blanchard. Eh, que, estuvo, que estuvo en la conferencia, bueno, estuvo ha estado vis, visitando, o sea, que tenemos una relación constante con él, si no llega a ser por su forma de ser, de sentir, eh, como coleccionista, nos podría haber archivo, decir, pues esto para mí ya está, sin embargo, él lo ha dado divulgación y me parece interesante, o sea, por ejemplo, estos, este informe lo compró en el rastro de Madrid. ¿Cómo llegó hasta allí? Pues no lo sé. El caso es que afortunadamente ese informe que es espectacular, lo, la cantidad de datos que da, por ejemplo, nos habla del sargento eh, David Carrera Santos que vino de, de Cuba en agosto y, y estaba, por lo visto, saltando por los escombros, pero como, como una cabra. Habla de sus heridos, habla de, de la organización, de cómo se, cómo, incluso cómo estaba eh, organizado el, el los cuarteles, porque el castillo de San Felipe estaba en desuso, estaba como almacén almacén ruinoso provisional, las instalaciones mientras se construía María Cristina estaban en la antigua exposición en San Francisco había unas caballerizas eh, también medio ruinosas, o sea, estaba muy en precario en aquel momento, pero lo, lo describe, que es lo bueno. Y tienen oficinas en la calle Menéndez de Duarca, la antigua calle Menéndez de Duarca, el, el primer tramo de la, de, la calle, de, de la calle Alta actual. O sea, que la descripción que da es muy buena. Uh -huh porque es militar, entonces lo describe perfectamente. Si tuviéramos acceso a más informes de este tipo, tendríamos incluso una caracterización de, de no solamente el machichaco, sino de cualquier otra cosa sería espectacular, porque nos lo describen con pelos y señales. Esos meses de anteriores que tú has aludido antes al, a lo de así se mata la gente y todo eso, en Santander fueron de mucha revuelta. mucha revuelta sí. sí, sí. Social. sí. Incluso Mucho. el mismo año, ellos... en septiembre, mm. en septiembre del mismo año hubo un incendio aquí abajo, mm. en, en Peñarbosa con López de Vega, mm. se les quemaron tres, tres edificios que se reconstruyen. En el sentir popular, porque el ayuntamiento, como el de <risa> que prácticamente toda España, estaba en bancarrota por... Mm. Por lo que había, no se compraba el material, entonces tiraban de, los, de las aguas de la molina. Bueno, pues en esa fallece un bombero a consecuencia de la anulación de humo. Hay heridos provocados por, la, por salvar de la quema, la, la expresión salvar de la quema es arrojar por la ventana los enseres más valiosos. De ese arrojar, abajo había una señora y, y se la, la aplastan. El caso es que, como se les va de las manos esos tres edificios y el criterio popular era agua, agua, agua, y no había agua, bueno, la que se organizó en el ayuntamiento tuvieron sí. que salir los concejales por la Hombre. por la casa de los Ribarrera. Sí. El, o sea, que, que el, tumulto, el tumulto fue le vino soberano. El al alcalde, Fernando Lavín, que no estaba en Santander y había dejado claro el que estaba haciendo de alcalde era el primer teniente de alcalde, que era Francisco del Almiñaque. Entonces, las masas enfurecidas cuando acabaron con el ayuntamiento, dijeron, ¡a casa de Almiñaque! Y allá se fueron al Paseo Menéndez Pelayo, tuvieron que huir ellos por el jardín, entraron en la casa, hasta el piano le tiraron por la ventana, y eso yo lo sé muy bien, porque en esa casa es donde vivo yo hoy en día. ¿Ah, sí? Y entonces, en las escrituras, que las tengo todavía, <risa> de cuando Almiñac, que al año siguiente vende la casa a otro atafal, eh, pone lo primero, Francisco de la Miña, que de tantos años, sin cédula personal, por habérsela por eh, destruido en las revueltas del día tanto, de tal o sea, que tuvieron que salir por pies como pudieron. Sí, sí, sí. sí, sí. Y la Entonces, revuelta de, de, del episodio del Verdoso también fue fina, pero sí, fina, sí. fina. Sí, y no, con, la se, con la segunda explosión del machacón la de los buzos, también hubo otra que la Guardia Civil tuvo que estar con bayoneta cal, calada. O sea que no fue, no fue, sí, sí, sí. No fue tontería. Fue una, una temporada muy. levantisca, sí. Mucha conclusión, sí. Hubo también casos muy <coughs> dramáticos, porque por ejemplo el de Jaureguizar, eh, digamos en el contexto familiar. Era tremendo porque es que eh, en muy poco tiempo era el tercer hermano que caía. Porque, ¿no? bueno, digo que eh, nosotros se murieron de muerte natural, pero su hermano, uno que tenía que era pintor, Elie Eliezer, Jaureguizar, que todavía en el museo de aquí hay un retrato de Alfonso XII que hizo, yo, bastante, un pintor bastante bueno. Pero, el, eh, que por cierto, no hace mucho descubrí en el archivo histórico que no se llamaba Eliezer. Se había puesto el nombre tan raro, él, porque se llamaba Ignacio. Y, y, y en la, el libro de bautizados, eh, debajo ponen, eh, el día de tantos de tantos se añadió el nombre de Eliezer. Bueno, no sé por qué le gustaría ese nombre. Y ese se había muerto muy poco antes, y a continuación se había muerto una hermana. Y luego pasa esto con este. Y su madre vivía todavía, la pobre Luciana Cajigal, que eso tuvo que ser horroroso, porque se fue quedando sin hijos, todo seguido en muy poco tiempo. Ella me parece que murió en 1901 o así, o que sea que todavía duró los suyos sí. O sea, había, hubo casos, bueno, que por circunstancias tal, pues eran especialmente especialmente dramáticos. Bueno, alguna otra cosa por ahí. No hay más intervenciones. Pues felicitamos muy cordialmente a nuestro compañero que sí, está haciendo trabajo de Aupa, de Aupa, y que seguirá, supongo, si ¿Sí, sí me... sí tengo la oportunidad. ¿Eh? Perdón. Lo de las indemnizaciones a la gente que no murió. Vale, vale. eso lo paga cuando tu bueno e díaz, eh, pues, bueno, Pues eh, cuando es una pérdida de, de, de, de local, de negocio y demás, eso lo pagan las compañías de seguro. El socorro, que estaba listo y recaudado para pagar socorros, eso era única y exclusivamente para heridos y fallecidos de, de, de quitarlas. De Pero bueno, eh, eh, eso de que... que, que, que que se, dices tú que es un, un libro de contabilidad, es que es, es, es lógico, porque eh, habían recibido una serie de, de, de, de, de, de, de, de más que se porcó todo el mundo, ¿eh? que vinieron infinidad de, de, de dinero del extranjero, pero unas cantidades tremendas, bueno, que tú dices efectivamente llegamos un poco más del millón, entonces eso había que justificar el que se empleaba, lo que pasa es que no se se cortó a, a todos por el otro patrón, sino que ya empezamos a, a tener mano, mano echada más un lado y, y estrecha pero bueno, eso, lo, eso es, ten en cuenta que esos archivos, esos papeles los llaman y están catalogados como de beneficencia vas al archivo y vas al archivo y te y preguntas a, y te haces de ellos y te dicen, es el, el librito número 35 de beneficencia 201, 2, 2 202, sí. 234 claro, sí, y así y sucesivamente sí, a mí también me hubiese gustado estar cogiendo esta rama y haber sacado esta parte lo que pasa, pero yo tengo mucho más que, eh, eh, puesta en la relación ¿eh? voy por el 1700 y pico cuento también no, estos esto, no, no, esto solamente son fallecidos ¿eh? no, no yo tengo los de muertos desaparecidos y heridos leves es que lo que digo si, si empiezo a traer pff, inundo esto es un pequeño resumen del trabajo, de los resultados del trabajo.